Por este informe, Andrea Taboada. A continuación, continuamos revisando esta vez otras informaciones. El gobierno se ha declarado en apronte. En tres regiones del país, hablamos del norte de La Paz, Cochabamba y Beni, ante el riesgo de más lluvias y crecidas de ríos eh, que ya afectaron, por ejemplo, y recordemos a la localidad de Tipuani, en La Paz. Según informó el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, además de las constantes lluvias caídas en la noche de lunes y la madrugada del martes en ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba pusieron en situación de emergencias a sus municipalidades debido al volumen del agua tanto en ríos como en calles. Zabaleta también indicó que las inundaciones no son de consideración, pero los servicios de defensa civil y las fuerzas armadas se encuentran en estado de apronte ante cualquier contingencia. La autoridad también manifestó que las afectaciones no son de magnitud como en otros años por ahora. El ministro indicó también que el caso de Tipuani no fue de gravedad ya que fue una inundación súbita de un día. Luego ha bajado del agua y no ha habido mayores daños, pero que se trabaja en la prevención. Desborde del río San Juan del Oro en el departamento de Tarija afecta a productores de 25 comunidades de los municipios del Puente y Yunchara. Registradas en el departamento de Tarija, la madrugada de este miércoles se desbordó el río San Juan del Oro, afectando a 25 comunidades de los municipios del Puente y Yunchara, Según indicó el Ejecutivo de la Federación de Campesinos, la producción de cebolla es la principal afectada, entre otros productos. En el municipio de Yunchara 11 comunidades y en el municipio del Puente, son 14 comunidades. no Esto que viene este, de borde del río, bueno... Nos los comunicamos a los compañeros que estén alerta en la zona más abajo porque vayan previendo, hay uh, aumento del río y está afectando a los compañeros que estaban sacando su producción, están con la cebolla en bolsas, ya hay, ellos meten a sacar del, del agua a las orillas, entonces hacemos conocer que vayan ellos previendo porque esto es, este río viene de otro. Ese río internacional viene de otros países y hay crecida. Por su parte, el alcalde municipal El Puente informó que se emitió alerta naranja y se realiza la evaluación sobre el grado de afectación. Además, se recomendó a las familias que viven a orillas del río estar alertas ante nuevas crecidas de los caudales. Nosotros, ya como municipio del Puente, estamos declarando en alerta naranja el río San Juan del Oro y de alguna manera estamos en constante comunicación con la gente para que puedan estar prevenidos y puedan cualquier cosa. Eh, puedan estar ya preparados porque no podemos, ojalá y eso nunca vamos a permitir de que podamos perder eh, vidas humanas o, o animales Pero el desborde de este río también afectó en el departamento de Chuquisaca nueve comunidades y más de 300 familias es En el municipio de Las Caderas, estamos hablando del región de Sintis son afectadas nueve comunidades de las familias nos van a pasar más a las próximas dos horas y está en plena evaluación Afectados hablamos de la producción que es cebolla y zanahorias que más producen en esa, en esa zona por el desborde del río San Juan del Oro. Eh, justamente ahorita está haciendo la alcaldía una evaluación, el alcalde, los concejales técnicos y de acá de la dirección de riesgos está ya allá en, en el mismo municipio haciendo este trabajo de evaluación. Y después nosotros vamos a coordinar inmediatamente con él, eh, con la alcaldía, para poder ayudar a las familias afectadas. Bueno, preocupante, ¿no? Después que han perdido los tres jóvenes sus vidas y ahora uh, nueve comunidades casi por afectadas por crecida del río.